Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 259, que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa? ¿Podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa, sino el pecado, nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa, sino el pecado, podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa, ¿Sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor ni buscaré refugio en su opuesto, pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Que recuerde que el pecado no existe. Amén.